Nuestro espacio de comentario en el día de hoy, eh, hacer una pequeña reflexión con la idea de que eh, le pueda servir a alguien que le parezca importante lo que vamos a decir. En materia de comunicación, y quiero titularle a esto, eh, diferencia de ideas y respeto. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Bueno, porque cuando se está en medios de comunicación eh, o en la vida diaria, eh, ustedes normalmente se va a encontrar con personas que piensan como usted, con personas que comulgan con lo que usted cree, pero también, y más ahora con la apertura, eh, ya con los diferentes tipos de religión, eh, con las cre la diferentes creencias, usted se va a encontrar con gente que no piensa como usted. Usted se va a encontrar con pensamientos alternativos a los suyos. ¿Y qué importante es eso? Porque vivimos en un país donde, donde vivimos exigiendo la democracia. Pero cuando la democracia se nos impone, entonces queremos ser autoritarios. Ahí no queremos ser demó demócratas. Y por eso yo quiero hablar precisamente del derecho a la expresión y difusión del pensamiento que tiene cada ciudadano. Sí. Ese derecho que está consagrado en la Constitución Dominicana, en su artículo 49. Pero olvídese de que está ahí. El derecho que tiene usted como ciudadano, que es un derecho fundamental de expresar sus ideas, y de que a usted no se le persiga por eso, de que a usted no se le quiera insultar por eso, de que a usted no se le quiera humillar por eso, o de que a usted no se le quiera ridiculizar porque usted está exponiendo un punto de vista, una idea, que pudiera parecer loca, desfasada pudiera parecer no acorde con la realidad, pero que es su punto de vista y usted tiene derecho a expresarlo. Y me voy a remontar a la antigüedad, y por eso quiero hacer esta reflexión, porque desde tiempos antiguos hemos visto cómo hombres de ciencia han venido exponiendo sus puntos de vista, sus ideas, y han sido perseguidos por eso. Y no puede ser que nosotros, eh, en la actualidad, en pleno siglo XXI, aún mantengamos esa línea. De estar persiguiendo a las personas por lo que piensan, por lo que dicen, por lo que saben o por lo que no saben. Porque entonces no estamos siendo democráticos. Ya eh, recuerdan ustedes, eh, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, quien con sus planteamientos, este astrónomo no No, no fue Copérnico, físico, fue Galileo. Sí, Galileo, Galileo, Gallé, Galileo Nicolás Galileo. Copérnico. No, Copérnico no. Eh, sí, sí, también fue Nicolás Copérnico, eh, no. Aunque, aunque no fue eh, eh, asesinado, no, no. Eh, ni, fue, ni fue encarcelado, pero fue perseguido. Incluso eh, eh, su, su, su, sus tratados, su, sus libros, eh, fueron declarados antibíblicos. Sí, eh, precisamente por eso, porque eso lo que él planteaba ahí, pues, era totalmente diferente pero, al planteamiento pero, de la Iglesia Católica. Pero fíjense, hoy... ¿Quién lo hacía? La iglesia católica, que todo lo que encontraba diferente a sus planteamientos lo perseguía. Y por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, que fue encarcelado y que fue obligado a retractarse de una posición que, que tenía. Y al fin y al cabo te, terminamos dándole la razón a estos hombres de ciencia. Pero igual, igual sucedió con Jesús de Nazaret, para los católicos, para los cristianos que, eh, que conocen esta historia porque lo han... Uno lo han leído, otro lo han visto en la película. Un hombre que vino con ideas revolucionarias y que un grupo, un sector, no o no lo entendió o no le dio la gana de entenderlo. Y entonces lo persiguieron. ¿Y cómo terminó? Crucificado en una cruz. Por sus ideas, por su planteamiento. Y lo crucificaron como un ladrón. Y lo escupieron. Por su forma de pensar, por su, porque expresaba sus ideas. Y qué pena que todavía a la altura... De, de, de estos nuevos tiempos, estemos persiguiéndonos por nuestras ideas. Para usted, expresar una diferencia con mi planteamiento no tiene que insultarme. Para usted, expresar una diferencia eh, con mi criterio no tiene que intentar ridiculizarme. Para usted, poner su punto de vista no tiene que eh, agredirme. Para usted poner su punto de vista, solamente tiene que exponerlo y respetar el punto de vista de, de, del otro. Porque lamentablemente, si no es por un medio, va a ser por otro, a propósito de la apertura de las redes sociales. ¿Y por qué digo esto? La diputada Farideh Raful, para no entrar en malas interpretaciones, ¿verdad, muchachos? Está siendo víctima de una campaña bestial, yo lo voy a decir así, asquerosa, eh, la campaña, una campaña muy asquerosa una campaña vil porque ella está defendiendo la postura del aborto en sus tres causales me refiero a cuando son casos de incesto, violación o cuando representan un peligro para la madre cuando prácticamente eh, no hay viabilidad de, Pero sí, de la criatura sí, excusame un punto de vista si tú planteas y en tu posición prácticamente te abrazas a la idea de la libertad de expresión y difusión del pensamiento uh -huh. y que en el ámbito público la diferencia de criterio no puede verse como agresión, sino eso, diferencia de criterio. Floride Faride tiene una posición... Y hay un sector que entiende que Faride ha desdicho de su función como legisladora uh -huh. al momento de tener una posición muy distinta a la que en principio se percibió de ella. No, pero... Ella entró en un proceso de reflexión parece profunda y se ha colocado en, la, en esa posición que se le critica. Pero no tienen estos, los que critican, el mismo derecho de tener diferencia y de expresión. Claro que y sí, claro que sí. Ahora a menos lo que, que no tú no me tienes, pruebes que a ella se le haya agredido la idea porque... físicamente o se le haya dado un sí, trato pero, pero permíteme terminar asqueroso. la idea para que no se corte. Okay. Cuando me refiero a la persecución y a la campaña, es cuando tú, por ejemplo, utilizas otro medio de comunicación para llamar a la gente a que no vote por ese tipo de gente, eso es agresivo. ¿Ese ¿Es el derecho, derecho que tienen? Son... No, ¿Es el no, derecho que tienen nosotros no, no, Espera no, no, un otro. momentito, porque ese es el problema. Si no me dejan ah, bueno. terminar la idea, nunca nos vamos a entender. Bueno, pero cuando tú, tú tienes, precisamente ¿tú que fuiste tienes? que traíste el debate no, pero, pero desde permite, que entraste al programa, permite, no, te te tiempo, no te sientas para así. Que no, yo creo que mi tiempo, pero no te sientas así. Para que no volvamos al tema. Bueno qué bueno de estar que tú no estés retornando ah, bueno, ah, tema. Eso, y, eso y, va y, a ser pasado, es y, verdad. Sí, exactamente. Está bien. Tenemos que, tenemos que qué mejorar. bueno que lo tenemos que tú. Está bien, está bien. Cuando yo me refiero a eso es que tú lo que tienes que hacer es plantear tus argumentos. Es que están ¿Cuáles son los argumentos que plantea un grupo y cuál es el otro? Ahora, ¿no tiene usted derecho a llamar a la población a repudiar a ese tipo de personas? ¿no? Lo, lo que tiene que hacer es... Eso entra dentro del... En el debate que yo político. Es de decir, los argumentos de Francis no son buenos. Si lo tenemos como legislador, es un desastre lo que va a hacer en la Correcto, ciudad, en la no sala vote No voten por Francis, eso yo no lo veo malo. Yo pero, no veo eso malo. Es decir... Ahora, si lo hubiesen dicho sin vergüenza, Pero bandilla, yo lo que, que entiendo eres... es que usted lo que tiene que... es El pueblo es el que elige. O sea, el pueblo es el que elige Pero Mira, que tú plantea tu ¿Te oíste punto de que vista que te lo van a coger de... él... no voto por Francia te oíste, Ay, no, no, no otra gente. <risa> <risa> se no disculpa es tu tiempo no, es que es que es que, es que, es, que no, no, no, es que mientras mientras nosotros tenemos aquí y dentro del propio tema entonces no tú tienes es que, lo... que aprender a debatir ya no, porque no, aquí es que nadie es que te no, ha no, interrumpido tú has hecho tu planteamiento y te estamos diciendo que lo que tú planteas es mi tiempo Está bien, y el público está que me bien. está viendo pero debe tú tienes entender que entender en tienes tiempo, que, entender si tú que tú yo y todo excluir. el que está en este panel tiene derecho de decirte, mira tú estás equivocado no es así, sí, no, pero yo pero lo veo desde otro punto de vista para tú poder decir si yo te equivocado no tienes que permitirme concluir pero la pero idea sabe que me ha buscado, si no pero me permite, tú lo tú, tú, tú, tú, tú permite no, tú lo plantear, si usted no permite concluir no, la idea concluye la idea termínala ah bueno, pues no la termine entonces es imposible, si no lo terminar la idea entonces cómo pueden si yo no si concluyo sí. el planteamiento que estoy haciendo, ¿cómo ustedes Hagalo. pueden concluye, hacer una no aceleración sabes. con relación concluye, a eso? Entonces. No, Me está perdiendo tiempo. tiempo. ¿No es está perdiendo cuando tiempo, yo termine, concluye. cuando está bien, está bien. yo termine, no, no ustedes es. pueden plantear este su el, punto el de vista. No, así no es el formato de este programa. Me está agarrando. Sigue, No, está bien. No es para eso. Eh, vámonos a la pausa, entonces, no, no, si no, no vamos a seguir con el contenido. Es que no, señores. Es que tenemos que permitir que el otro termine sus ideas. Cuando la termine... Él no quiere Cuando construir. Vamos ya. a ver el WhatsApp, por favor. Vamos a ver el WhatsApp. Yo estoy Adelante. Vamos a ver qué dicen las, nuestros amigos. Eso. Vamos no, a ver lo que... Ah, mira, ahí está la vaina sí. de, de, de... Buenos días. Ahí están las dos cosas. Ah, buenas saludos Yo quiero felicitarlos ya de los reyes a todos muchas gracias, gracias. Y, y más que todo porque no pase de la esquina izquierda de aquí para allá cómo hace que Ay. no vea que los programas lo hagan bien Oye, qué no, no no no mira qué pasa Tony qué pasa porque, no, Tony, Tony, Tony? qué pasa Tony tranquilo Así qué pasa no, Tony. mira tú debiste haber va, mandado no, reyes para acá déjate para acá de estarlo porque ataca Déjate Rey, estar de cuentica. Tira, tira. ¿Y por qué no hablan de bien los reyes hoy? No, ya hablamos de eso, Tony. <risa> ah, porque sí. yo la... me prometí tarde. Ah, sí, eso fue. Escucha? ¿Escuchaste lo que dijo Amado? Que no esté de cuentica sí, y que, que los reyes... Sí, acá. Eh, no, eso no lo ah, yo. no, él. pero... Invítenme que le voy a llevar a los reyes un día de esto. <risa> invitado. Ya yo vi que una bomba molotov todo no, no, no, Voy sí. para este programa un día de estos voy a hablar ah, con Yaya Vamos a hablar con... hablar de política. Está bien, Muy está bien. bien. Ok, cuídense mucho, un abrazo a todos. Gracias, hermano, feliz día de los reyes. Vámonos a la pausa, Marlo. Sí, señor, ya no hay más WhatsApp. Eh, no, no. Ok, pues vámonos a la pausa entonces. Regresamos en breve, no se vayan.